Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Bienvenidos a este video en donde vamos a entender y a aprender qué es una variación a nivel de las técnicas de conteo, por qué la variación se representa con esa fórmula en específico y básicamente qué es lo que está sucediendo acá. Y yo te lo voy a colocar con un ejemplo, porque con un ejemplo es mucho más práctico.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 ¿Qué pasaría si nosotros tuviésemos 10 atletas, 10 competidores, 10 personas que van a hacer 100 metros planos? Y queremos ver de cuántas maneras diferentes se pueden ganar plata, oro y bronce. Bueno, oro, plata y bronce respectivamente. Tú dices, bueno, como son 10 atletas solamente van a poder ganar 3 personas pero de cuántas maneras distintas eso puede suceder porque lo van a ganar tres personas. Mira que no le vas a dar premio a los diez. Si le das premio a los 10, es una permutación. Porque al final, para cada premio, tú vas a tener entonces que para cada persona le vas a dar un premio porque va a llegar desde el que llegó de primero hasta que llegó de último. Vas a poder darle un premio, pero como no le vas a dar premio a todo el mundo... No puede ser una permutación porque la permutación tiene la condición de que tienes que utilizar a todos los elementos, como aquí no estás utilizando a todos 20 para acá. Yo te voy a decir a ti, mira, yo tengo aquí a los atletas de distintas nacionalidades, vamos a suponer. A de Argentina, B de Brasil, C de Colombia, D de Dinamarca, E de Egipto, G de Grecia, mira, A B C D E G, 1 2 3 4 5 6. Eh, por, ah, eh, y se me fue la F también, no importa estoy, no, no es el abecedario en orden, ¿ok? H de Honduras, va a poner b de Venezuela, entonces mira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí tengo a 8 personas que se les quieren dar un premio, ¿vale? se les va a dar un premio, y voy a colocar aquí a las otras dos personas que hacen falta, voy a colocar por acá a puede ser sin problema a U de Uruguay, ¿ok? Y a también, a ver, ¿qué te parece? Yo sé, dame un, dame un país, dame un país, F de Francia, ¿ok? Ya me soltaste el último país que sería F de Francia. Ahí quedó F chiquitica de Francia, no pasa nada. A ver muchachos, vengan acá. Resulta que si tú quisieras saber de cuántas maneras diferentes les vas a dar un premio, los vas a premiar, tú puedes decir en ese caso que como lo vas a premiar, es a los tres primeros. Entonces, importa mucho quién llega en orden, el orden en el que están llegando. Entonces, es una organización que tienes de todos ellos y tienen que llegar eh, en los tres primeros lugares. Entonces, si yo te dejo aquí 10 casillas, si yo te dejo acá 10 casillas, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casillas, Mira que el premio, aquí tienes oro, plata y bronce. El premio solamente, solamente se lo van a llevar estos tres. Los demás no. De los 10, yo quiero que veas algo importante, de los 10 quedan 7 por fuera en este caso. Escucha esto que es la clave de entender la variación. Por fuera quedan 7, va a poner así, 7 out. 7 quedan por fuera. Entonces, ¿cómo haces tú para poder establecer acá de cuántas maneras diferentes estos atletas van a recibir su premio? Bueno, para el primer lugar, atención, para el primer lugar van a llegar posiblemente tienes 10 atletas para poder llegar. Entonces yo te puedo colocar aquí un 10, que este 10 significa, atención, este 10 significa que ahí pueden llegar 10 atletas a ganarse la medalla de oro, pero Vamos a suponer que llegó Venezuela de primero. Venezuela, mi país hermoso, llega de primero. Para la plata no puede ganar plata. Venezuela, porque ya llegó de primera. No puede ganar bronce y no puede estar en las demás afuera. Como ya la utilizaste, como ya la utilizaste, ya esta no se cuenta para la siguiente posición. ¿Cuántos atletas quedan para ganar plata? Para ganar plata, tú puedes decir, bueno, ya como Venezuela quedó de primera, me quedan nueve atletas. Vamos a suponer aquí, que llegó Colombia de segunda, mi segunda casa, Colombia llegó de segunda. Entonces acá tú dices, bueno, en este caso ya Colombia no se puede utilizar para las siguientes casillas. Entonces, para la tercera posición de bronce, para bronce vamos a suponer que llegó Argentina de tercera, ¿ok? Pero para esa posición, mira, tienes una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho nacionalidades. Y hasta ahora pareciera que fuese la permutación, ¿verdad que sí? Aquí tengo ocho nacionalidades y vamos a suponer que aquí llegó Argentina de tercer lugar. Pero a más nadie tú vas a premiar. Tú no vas a premiar a más nadie. Entonces, básicamente, la forma en que tú puedes establecer acá... La cantidad de maneras que vas a premiarlos es multiplicar 10 por 9 por 8. Porque tú no vas a premiar a más nadie. Ahora, ¿de qué forma se puede estructurar esto? Mucho más sencillo. Mira que eran 10 atletas, ¿verdad que sí? Mira que si yo llego a colocar, atención, atención muchachos, si yo llego a colocar 10 factorial, mira lo que voy a hacer para que entiendas de dónde viene la fórmula que voy a escribir ahorita. No parpadees, por favor, que aquí está la clave de este video. Si yo coloco 10 factorial, sería 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Sí o no? Ahí tenemos el 10 factorial. Pero tú me dices, bueno, pero es que yo solo deseo quedarme con esto. 10 por 9, por 8. Lo demás necesito que se vaya, que se cancele. Ok, entonces, atención. Don't blink. Si yo divido todo esto entre 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, si yo divido todo eso entre esa cantidad que es 7 factorial, en el fondo estoy dividiendo el 10 factorial entre el 7 factorial, ahí te garantizo yo que mira, 7 con 7 se va, 6 con 6 se va, 5 con 5, 4 con 4, 3 con 3, 2 con 2, 1 con 1, se cancelan y efectivamente queda lo que tú buscas que es 10 por 9 por 8. ¿Qué quiero decir yo con esto? ¿Te das cuenta que aquí está el total de atletas y aquí están los que quedaron por fuera? Los que quedan por fuera del orden, de la manera de organizarlo. Mira, te dije hace rato, hace rato te lo puse acá, quedan siete out. Tú organizas solo a tres. ¿Qué significa esto? Que en el fondo, a ti lo que te están diciendo es, como tú vas a organizar 10 atletas, y vas a darle premio a tres nada más. Empieza la fulana fórmula de la variación. Atención cómo se escribe. Variación de 10 atletas donde solo vas a premiar a tres. De 10 elementos diferentes solamente te importan los tres primeros, por ejemplo. No te importan más. Te importan solamente tres de ellos en ese orden en específico. Entonces acá... La expresión sería al 10 factorial lo vas a dividir entre 10 menos 3 factorial. ¿Qué significa este 10 menos 3 que estás acá? Tú estás diciendo, aquí está el total de atletas o el total de elementos y le estás restando la cantidad de elementos que a ti te están importando. Te está, para que te queden en el fondo los que están por fuera. Entonces ahí genéricamente empiezan las fulanas fórmulas, las fulanas expresiones donde tú tienes entonces la cantidad de elementos y dependiendo de cómo lo planteen los profesores, dependiendo de las letras que utilicen, ahí no te des mala vida, es simplemente entender cuál es la característica, yo te puedo decir que de n elementos voy a agrupar a r, entonces acá yo te podría establecer, mira, son n elementos, esa n va aquí, ¿Ok? N en este caso sería 10, porque son 10 atletas en total. Y esa R significa cuántos tú vas a premiar. En este caso son los 3 primeros. Esa sería la notación matemática que se utiliza. Hace un momentico, si no me equivoco, la escribí al revés, pero no importa. Lo que a mí me interesa no es que te aprendas una fórmula. Lo que a mí me interesa es que tú entiendas qué es lo que está pasando. Tú dices, bueno, como estoy organizando 10 atletas y le voy a dar premios a 3 nada más, simplemente aquí abajo lo que me interesa es 10 menos 3. ¿Por qué? Porque lo único que va a pensar yo es que como a mí me importa el orden, tú vas a decir lo siguiente, son 10 atletas, voy a premiar a 3, me van a quedar 7 por fuera. Entonces es 10 factorial entre los que están por fuera, que sería 7 factorial. Por eso queda 10 factorial sobre 7 factorial. Para que la cuenta únicamente te quede 10 por 9 por 8. Entonces, ¿cómo se representa la expresión y cómo se deja allí a la mano? Aquí arribita se coloca n factorial, que es la cantidad de... Eh, elementos que tienes en total, y aquí se hace la resta, y por eso la expresión matemática te la ponen así. Y te dicen, cuando tú desees sacar una variación, solamente haga n factorial entre n menos r factorial. ¿Pero por qué? Ya te lo dije. Tú lo que estás calculando es la cantidad factorial, es como si estuvieses tomándola a todos en cuenta, como si lo estuvieses tomando a todos en cuenta. Y lo estás dividiendo entre el factorial de todos los que no estás tomando en cuenta. ¿Para qué? Para que te queden los que sí importan, que son los tres primeros. Las tres primeras posiciones en este caso. Eso es el factorial, mi gente bella. Ahí te coloqué un ejemplo para que entendieras qué significa, cómo lo vas a poder implementar. En este caso sería organizar de n cantidad de elementos de forma ordenada a un subgrupo. De todos ellos, de cuántas maneras diferentes puedo organizarlo en subgrupos ¿De acuerdo? Entonces mira que lo único Que importa en este caso es Como, te, como quieres que esté organizado Lo demás se obvia y por eso te quedaría La expresión de esta manera Porque lo único que importa es 10 por 9 por 8 y ya Entonces mira que básicamente Es tomar La cantidad total y dividirla Entre los que quedan por fuera Y eso se calcula restando el total Menos los que tú seleccionaste y por eso queda de esa manera en el denominador, n-r. Espero que eso haya quedado muy claro. Esto es variación, muchachos. Ya vimos factorial, ya vimos permutación, ya vimos principio multiplicativo, ya vimos variación. Ahora vamos con combinaciones. No te lo vayas a perder. ¿Quedó claro? Yo sé que sí. Ahora va a practicar. Chao, chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.